Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo, los invito para que este día sábado lo iniciemos en la presencia de Dios, sea este el momento para dar gracias, para poner aquí en la presencia del Señor nuestra intención, nuestra plegaria, concluyendo esta semana y también concluyendo este mes de abril, todas las bendiciones que el Señor nos ha regalado, que ha puesto a nuestros pies. Señor, gracias por todo, gracias por todas las bendiciones y todas las maravillas que que nos has dado y que ha sobrado en nosotros. Amén. Hoy sábado vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Ya era noche y, tod y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios.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 Al terminar la, la comida la gente se va, Jesús se retira a orar y los discípulos se montaron en la barca sin Jesús y comienza pues, el, el, el avatar, ahí, la lucha, hasta que pum, llega Jesús. ¿Y qué, qué, quiero, como, qué quiero que nos fijemos, queridos hermanos? Cuando nosotros zarpamos sin Jesús vienen los vientos, vienen las tormentas,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 los guardé todo mal y peligro. Un feliz día para todos.